Hola amigos, ¿qué tal? Os voy a enseñar cómo funciona la aplicación de cálculo de vidas beams. Vamos a entrar. Como os digo, iBIMS es una aplicación que nos va a permitir eh, hacer el cálculo de las gráficas de momentos, de cortantes, eh, de, todo, eh, de de los apoyos, de una manera muy fácil, y muy simple. Esta es una aplicación que creo que le puede interesar especialmente a los estudiantes que estén ahora mismo aprendiendo cómo Cómo cambian los gráficos en de función del tipo de carga y el tipo de vida lo primero que tendremos que hacer en la aplicación es darle una configuración propia dentro de nuestra configuración tendremos que decirle si estamos trabajando con un sistema de unidades internacional o e imperial y a continuación pues ya decirle los tipos de de unidades para los cálculos de fuerza, de longitud pues los módulos de elasticidad Podemos dar el módulo de elasticidad en función de si estamos trabajando con un material o con otro, incluso dentro de si estamos trabajando con hormigón, la, la resistencia del hormigón con la que estemos trabajando. Yo voy a ponerle que estamos trabajando con acero. Una vez ya tenemos editada la configuración, lo siguiente que tenemos que hacer sería mm, escoger el tipo de viga que nos vamos a encontrar. Como veis, tenemos diferentes tipos de vigas en función del tipo de, de apoyos y en función de la carga una carga puntual y apoyada, una carga continua, una carga continua y parcial y apoyada, tenemos equipamientos, tenemos vuelos, en fin, tenemos bastantes donde escoger. Si os parece? Yo voy a escoger, por ejemplo, una, una carga mmm, continua parcial. Como veis, pues, tenemos aquí una carga continua parcial y tenemos varios datos. Por un lado tenemos la carga repartida, eh, la distancia en la que se encuentra aplicada la carga repartida y la distancia entre apoyos. Modificando estos valores, se nos van a modificar tanto los valores en los apoyos como los diagramas de portantes, los diagramas de movimientos y de Por ejemplo, vamos a cambiarle el valor de la carga. que sería una carga de 5, pues vamos a decir que es una carga de 6. No cambia mucho, lo único que cambia son eh, las reacciones en los apoyos. Pero si sí, le modificamos eh, las distancias a las que están eh, aplicada la carga, ¿Veis? ya se va modificando. Y si además le cambiamos la distancia entre los apoyos, vamos 7. pues nos vuelve a modificar todo. Como veis, es muy sencillo, simplemente escoger el tipo, de, el tipo de viga que queremos y en función del tipo de viga, pues nos.. Le vamos a cambiar los datos. Aquí podremos incluso conocer el momento en el Y ya veis, es muy sencillo. Esta es la parte eh, gratuita. Tenemos también una, una, la aplicación que puede ser de pago. Como veis, es un precio bastante elevado, pero eh, nos da otras características que posiblemente pues eh, se si lo valgan, pues, porque podemos poner. Por ejemplo, eh, cargas apiladas, podemos poner diferentes tipos de cargas en una misma viga, podemos poner juntas, en fin, eh, si nos dedicamos a hacer este tipo de cálculos, pues puede ser que, que, no, que no sea tan descabellado el precio que tengamos que pagar. En fin, eh, os invito a que probéis la versión gratuita eh, y además pues también os invito a que entréis en el blog, en el apartado de artes de construcción, donde vais a poder encontrar toda la lista de las aplicaciones, podéis encontrar una lista de las aplicaciones que voy recopilando, algunos de los posts que ya he escrito sobre algunas aplicaciones, y eh, os invito a que me sigáis en Facebook, en Twitter, ambos Enrique Alario, y nada más, nos vemos en, la, en el siguiente vídeo de Apps de Construcción. Hasta luego.